¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al canal otra vez. Tenía muchísimo tiempo sin verlo. Qué bien que lo puedo otra vez. Hoy por fin. Chicos, hoy por fin me llegó. Hace mucho tiempo que a ustedes les vengo hablando de un objetivo que he querido desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y por fin ya me llegó. Si ustedes se recuerdan, el objetivo que estoy hablando es el... ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo mejor. ¿Qué tal si se los enseño en vez de decírselo? Uf, que me es una caja muy grande, ¿verdad? Uf. Aquí está Objetivo 35 milímetros 1.8 De Nico si de verdad Este objetivo es uno de los mejores objetivos Si le gusta hacer fotos tipo retrato Este objetivo es de los mejores Ojo También está el 50 milímetros Que también se puede hacer fotos retrato Pero El único pero que le tengo que poner Es que se acerca mucho hacia la persona Entonces para mí personalmente Yo que hago también vlogs No me sirve Porque la imagen no, no sería la que yo desearía En cambio la 35mm es totalmente perfecta Ya que este objetivo te ayudaría con los video blogs Y además con la fotografía estilo retrato Tengo que decir que también que esto es un objetivo fijo O sea que no se puede mover, solamente se puede enfocar y desenfocar Otra de las cosas de este hermoso objetivo es que es 1.8 de desenfoque Así que, ¿qué tal si dejamos de hablar y empezamos con el unboxing? Aquí tenemos el lente 35 milímetros de Nikon 1.8 Este objetivo es uno de los mejores personalmente para mí Bueno, aquí principalmente la primera caja que nos encontramos en la caja sería esta Aquí me imagino yo que tendremos un protector solar ¿Ves? A ver Vamos o sea, con esto primero Okay, esto es una funda para simplemente guardar el objetivo para que no se dañe por fuera ni por dentro Bueno, está bien, no creo que lo vaya a usar mucho pero lo tenemos por lo menos Ok, vamos con esto Ok, este aro de aquí, si ustedes están viendo esto es como un protector del objetivo para que cuando entre los rayos de luz eh, no queden como que esas partículas a los lados de la, en la fotografía eso lo quiero utilizar si sí, no quieres que utilice. no se vean esas partículas. Ok, vamos quitando esto. Vamos sacando. Ok, aquí está. Estos son papeles de instrucciones. No, no lo vamos a utilizar. Ok, aquí está. Chicos, el objetivo. Lo que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Uh, fuera. 35 milímetros de Nico. Como pueden ver, aquí tenemos enfoque manual y automático, o sea un enfoque simultáneo o sea puede utilizar tanto manual como automático aquí es totalmente manual aquí podemos ver, aquí vemos que es Nikon DX AFS Nikon 35mm 1.8G y bueno este sería el objetivo ahora que tal vez hacemos un cambiazo, a ver cómo se ve PUM Ustedes dirán que es esto, todo ese desenfoque no se ve absolutamente nada. Si, sí, esa es la magia del 1.8 de Nikon, esa es la magia, el desenfoque que tenemos del 35mm. Si quieren ver, aquí está el objetivo antiguo que teníamos. Vamos a desenfocar esto rápido, ok. Enfoca más o menos rápido, está bien, me gusta. ¿Ves? Este es el objetivo que teníamos antes, el 1855, este es el que viene predeterminado en todas las cámaras Nikon. ¡Pum! Aquí está la magia del 35mm. ¿Ves cómo se ve? ¿Cuál es el problema de este objetivo? Que se ve muy cerca en realidad. Si me hubiese comprado un 50mm, me estuviesen enviando, así me estoy enviando con un 50mm. En realidad no estaría muy a gusto tan cerca de la cámara. Así que, ¿qué tal si no vamos para atrás? Ok, el enfoque por lo que hago en realidad es muy rápido y eso me encanta. Otra de las cosas que me encanta es el desenfoque que tenemos de campo. Es de lo mejor. Chicos, total recomendación, es de 35 mm si le gusta hacer video blogs y tomar fotos tipo retrato, este objetivo es uno de los mejores en el mercado actualmente. Y además el precio está entre 275 euros, así que tampoco es un objetivo súper caro. Y nada, en realidad es muy comprable. También viene con esto que el para tapar de las radios solares, no se lo he puesto, seguro que se lo pondré después. Pero, ¿qué tal si hacemos otra cosa? Vamos a enseñaros lo mejor el objetivo. que les pareciamos si para hacer unas buenas fotos? Así que, ¿qué tal si vamos para allá? Uy, chicos, ya llegamos. Esto parece como una cloaca al spot de hoy. Y primero que todo, tengo que hacer una, una diferencia del 35 mm 1.8 contra el 18.55 mm 3.5 de desenfoque, Nico. Así que, primero que todo, vamos a hacer unos videos de diferencia, cómo se ven cada uno. Cuando lo utilizamos, así que vamos a empezar. Yo okay, que una de las primeras cosas que tenemos que saber del objetivo 35mm es que tiene un zoom muy grande, pero no tan grande como un 50, así que no tiene que servir para blogs, para escenas de video como cinemáticas y entre otras cosas. Para la foto, brutales. Otra cosa, 1855mm. Este es el objetivo más común en todo el mercado. Vale, estos son los primeros objetivos que se sacan cuando te compras una cámara Así que, ¿qué tal si volvemos al 18 para quedar? Ok, también un problema muy grande del enfoque Es demasiado lento, pero uno de los objetivos más comunes y más baratos del mercado No te puedes quejar, Haces unas fotos normales y un video normal Antes estaba yo aquí Y me veían como si tuviese prácticamente así Es de otra diferencia que hace los objetivos ¿Qué tal si empezamos a hacer un b-roll para que ustedes vean cómo se ve cada uno? Vamos a empezar. Mala idea venir con estos zapatos aquí. Terrible idea. Ok. Acaban de ver la diferencia de video. 1855 con el 35 milímetros. En realidad la parte que más se nota es cuando estamos grabando desde cerca por el desenfoque que tiene. Y otra, obviamente, característica muy importante, es el zoom que tiene el 35. El 18 se ve mucho más amplio. Por ejemplo, ustedes me ven aquí ahora. Y ahora sí se ve el 35 milímetros, prácticamente me está cortando la cabeza, ¿ves? Una diferencia grande es el zoom, pero le da mucha importancia si le queremos, si queremos hacer un video cinematográfico, queda muy bien y además el desenfoque perfecto. Ahora vamos a ver la gran diferencia en la fotografía, ¿qué la hacemos allá? haciendo frío afuera Fuera. y bueno chicos eso fue el 35 milímetros contra el 18 milímetros a mi parecer el 35 milímetros es uno de los mejores objetivos eh, en este momentos si te estás planteando comprarte uno no tan costoso además otra cosa que caracteriza muy bien este 35 milímetros es el desenfoque 1.8 que hace que tus fotos mejoren una cantidad enorme este objetivo puede servir para muchas cosas como para si quieres enfocar una planta enfocar algo pequeño pero lo malo de este objetivo es que no puedes tomar fotos tipo paisaje porque sería muy pequeño y la imagen no quedaría muy bien pero bueno dependiendo de las características que tú quieras tener este es el objetivo si lo quieres comprar dependiendo de las características que tú quieres por ejemplo si quieres fotos tipo modelo y hacer videos cinematográficos este es tu objetivo y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, puedes reventar el botón de me gusta. darle al botón de suscribirte si todavía no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. a la campanita al lado para que te avise cada vez que subo uno. Y nada chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.